Eh eh eh eh Music, bebé. Éramos tan unidos, una pareja ideal. Entre el montón, pero no sé qué pasó. Y del día a la mañana eso cambió solo porque eres arrogante. De que es mejor que todos hasta tal punto que me terminaste. Oye, te voy a decir que ando vacío por dentro. Oye, ese se registro en mi testamento. El momento era correcto para que sea feliz por toda la vida Pero por mis conflictos se dañó el momento Ahora ando vacío por dentro, tú te llevas en mi necesidad de amar Y con ello la oportunidad de la felicidad Baby, oye te voy a decir que ando vacío por dentro Eso ya se registró en mi testamento, creo que fue solo interés Tuviste uh, muchas relaciones y no me diste razones de por qué me terminaste. Amor, por favor vuelve. Este dolor es grave. Recuerdo, recuerdo cómo me amabas. Eso fue lo mejor. Amor, por favor vuelve a darme otra vez amor. Me siento vacío por dentro. Se cabía otro. Oye, te voy a decir que ando yo soy ya se registro en mi testamento El momento era correcto lo que sea feliz toda la vida Pero con un conflicto se da en el momento Ahora ando vacío por dentro Tú me llevaste Tú te llevaste la necesito de amar Y con eso ya felicidad Y la oportunidad de lo mismo Éramos tan unidos Una pareja única ante el montón Pero no sé qué pasó Y del día a la mañana lo cambió Solo porque eres arrogante Te crees mejor que todos Hasta el punto que me terminaste Vuelve que me siento vacío por dentro Y no te acerqué No sé qué debe El momento era correcto Aquí te voy a decir Que ando vacío por dentro Eso ya se registró En mi testamento mi ve y ese registro, dame otra vez amor. Me siento vacío por dentro de que había otro. Éramos tan unidos, una pareja única ante el mundo No sé qué pasó, pero de día a la mañana esto cambió solo porque eres arrogante. Una pareja única entre el mundo pero no sé qué pasó. Y de día a la mañana otra vez. No, oye, te voy a decir que ando vacío por dentro. Eso ya se registró en mi testamento, el momento era correcto Pero por mis condiciones se dañó el momento Ahora ando vacío por dentro so Sir Ray baby out record Ando vacío por dentro